Muy buenas a todos, estamos otra vez más aquí en casa Go Uruguay, en la represa de Palmar. Seguimos pescando, seguimos trayéndoles más aventuras para que todos ustedes puedan disfrutar junto con nosotros de la naturaleza. Hoy tenemos algunos videos de las capturas de algunas bogas, no muy grandes, pero la verdad que era una linda pelea y están aquí en casa Go Uruguay. Así que, quedad. locked up in your head.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 ¿Te gustó este video? suscríbete a nuestro canal, hacerlo en la parte de abajo con el enlace que queda en el video y seguimos también en nuestras redes sociales como Kayak Go Uruguay